Garton Moscow en Nueva York. Che. Hey, guys. ¿Cachai? Esas botas de agua que venden, me encuentro súper exagerada. Aquí no, era exagerada. Ya, ya, un Hoy día empecé a grabar muy tarde el vlog porque como estaba lloviendo guardé la, la cámara dentro del bolso y después registré el bolso en el museo porque vinimos al, al moh y estuvo bacán pero no puede grabar nada que hecho sea el paso está inundado, totalmente inundado las lluvias de Nueva York son brígidas, Cuadrillo. después de la lluvia recién comienza este vlog acá como en de. Estamos un cafecito y nosotros recorriendo la quinta avenida. Está llena de tiendas. Escucha, uno se vienta? O no. Porque el cuadrado típico de azul ya no, ya no está están restaurante. ¿Qué pasó, Monse? Me destruyeron la meca. Bueno está la wea. Mira. Tengo las gracias. Es raro. Ah. ¿no? Démosle comida, démosle comida. ¿Cómo está ahí, Oliver? Ya, sí viene la comida, ya viene la comida. Oliver estaba muerto de hambre. Y estamos en la casa de el brother Michael, ¿cómo era? Brother. Ah. algo, un nombre. Y es el departamento justo arriba de Jacob. Tiene Audrey Hepburn Hag Hagamos juguetito. No. no, Funcionó, no, no, no, no, no, Está enojado. Oliver, no, te dimos no, le digas a nadie que te dimos un, un, un uno segundo, extra. Un segundo, Ok, estoy dando el vlog. La que está viendo películas relacionadas con Nueva York. Eso es todo lo que tengo grabado hoy día porque la lluvia en verdad no jodió los planes. Era lluvia en serio. Y tengo todo mojado. Yo creo que debería hacer la pregunta: ¿han estado todo el día con, con las zapatillas mojadas con lluvia? Porque yo tengo el resultado de ese experimento. Bueno, horrible. Oh. todo mojado, todo mojado, ¿cierto Kitten? No puedo hacer la broma del huevo del olor <risa>